¿Qué tal chicos? Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de La Cuatro y Fuerza. Programa de yeah. Paua.cl donde hablamos de noticias de videojuegos usando nuestro cuarto poder. Soy Snow, junto a mí se encuentran Tenecan y Metaru. ¿Cómo están chicos? Todo bien, eh, todo bien. Cansado, pero bien. Eh. Uh, <risa> como día lunes. Como día lunes, sí. <risa> nosotros estamos contentos porque ya oficialmente cumplimos... 8 años en pawa.cl Muchas gracias a todos los que pasaron, nos saludaron eh, Muchas gracias por todo el feedback y muchas gracias por todo el apaño en todo este tiempo eh. Por lo mismo tal como dije, eh. vamos a empezar de a poco renovando nuestra imagen de los streamings Y también de la página y demás Ya empezamos por lo menos con una nueva intro que vamos a ocupar durante este año Ojalá que dure el año, sí. <ríe> antes que se me ocurra para hacer otra. Para, para, para, para. <ríe> claro. Y con la Cotrifuerza también vamos a empezar a hacer ciertas renovaciones. Así que ahí de po va poquito vamos a ir implementando las mejoras visuales. Visuales. Para no echar. para echar. No para echar. No para echar. No para echar. Prometo voy a traer mejores noticias. No, no, no. Les prometo. No se preocupen chicos. Bueno, hablando de noticias. Sí. Surgieron varias noticias durante la semanita bastante interesantes, unas que van repercutiendo sobre otras, así que vamos a ello. ¿Quién quiere comenzar con el listado? Oh, yo, yo, yo, yo, Vale, yo. vale, vale. El más aplicado. ¿El más aplicado? <risa> <risa> el que contesta todas las preguntas en la clase. Claro, oh, Ah, no, digo, sí, por favor, tenga tú primero El que recuerda todo que había prueba bueno, Es que eh, tengo algunas noticias bien interesantes porque se salen un poco del, del, eh, de lo usual, ¿no? Tengo dos noticias que tienen que ver con Kickstarter La primera es muy cercana a mí porque es de un disco debut que están haciendo unos amigos Que hacen música de videojuegos, BGM o arreglos de música de videojuegos ¿Sí? Se llaman Disco Cactus eh, si ustedes no conocen a Disco Cactus Quizás sí conozcan a Video Games Live uh -huh. eh, Y si conocen a Video Games Live Quizás conozcan a Laura Intravia Que es una de, la, de, de los miembros de Disco Cactus eh, Ella es un, una música increíble Increíble, canta increíble Toca flauta increíble, toca piano increíble. Eh, todo lo hace bien, básicamente Y eh, en la banda también hay muchos otros artistas de BGM Bien consagrados como Doug Perry, por ejemplo Que... Hace streams de marimba y de otros instrumentos de percusión que tienen muchísimo público, tiene muchísimo alcance. Es un músico increíble también, yo tengo la suerte de conocerlo en persona. Eh, y también a varios de los demás chicos que conforman la banda. También los conozco en persona, tengo el honor de conocerlos en persona porque estuve, estuve compartiendo con ellos en un concierto que hicieron de otra banda que tenían ¿Ya? antes. <risa> eh, bo, es muy bueno, los arreglos que hacen son loquísimos, loquísimos. Han tocado en Magfest. Eh, estuvieron presentes de una u otra forma en BGM, eh, BGM Together también a principios de año porque Duke eh, es uno de los directores de BGM uh -huh. Together Así que muy muy recomendado En un día creo que pasaron dos veces la, la, las metas Y la, viste que en Kickstarter tú tenéis como la primera meta Y después claro. si la pasáis Tenía algunas extensiones, más como en la quinta extensión. Les ha ido súper bien. Wow. Así que muy recomendado. Sí, es una banda que lleva años y es, es su primer disco. Es, es primera vez que van a, van a, entre comillas, como consagrar los arreglos que han hecho en un disco. Así que los fans y los amigos de la banda estamos súper emocionados al respecto. Buena, buena. Eh, sí, ya lleva en este momento 19 mil dólares recolectados sí. y le quedan todavía 16 días. Sí. Así que, sí, eh, que muy muy muy recomendado. Sí. Para los que están interesados eh, se encuentra en la página Kickstarter lo pueden buscar como Disco Cactus debut Album. Sí, exactamente. Y hablando de Kickstarter eh, la siguiente noticia también tiene que ver con Kickstarter porque hay un juego. Uh -huh. yo, esto yo lo, lo, lo, lo, lo aprendí hace re poquito. Pero este es un juego que iba a salir originalmente para la Game Boy Color. Un juego que, estaba, eh, que se fue desarrollado entre el 99 y el 2001. ¿Ya? Por una empresa oh. llamada Phoenix Software. Eh, este juego llamado Infinity, uh, por varias una serie de complicaciones, al final se canceló el año 2002. Pero mm. gracias a Kickstarter, 15 años después, están eh, comenzaron a, a ver la, la posibilidad de sacar... Eh, perdón, 15 años después empezaron a hacer roms del juego Y ahora están viendo la posibilidad, gracias a Kickstarter De sacar una versión física con cartridge Así wow. que ese también es otro proyecto que está ahí Creo que si no me equivoco llegaron a la meta Sí, sí eh, llegaron a la meta De sobra Pero pasadísimo mm. De sobra Así que eh, qué bueno que, que estos juegos que quedaron un poco en, la, en el tintero de los de, de hace años digamos tengan una posibilidad de salir de nuevo de tener eh, de tener la oportunidad de tener un lanzamiento físico y que tengan el reconocimiento de que se merecían por haber eh, hecho su desarrollo en su tiempo pero que bueno por las circunstancias quizás no los pudieron terminar no los pudieron concretar así que y la verdad es que el desarrollo del juego todo lo que han subido todo lo que han mostrado se ve increíble Sí, es, sí. Es, es, es, es un fenómeno bastante interesante porque hay varios juegos varios hay, o sea en de la consola hay varios proyectos que están eh, apuntando a hacer lo que hoy se conoce como retro development es básicamente sacar eh, proyectos no solamente proyectos que sean solamente proyectos que sean eh, cuánto se llama que como probablemente pasó con este que son que se quedaron en el tintero pero sí que eh, gente que directamente desarrolla para consolas antiguas, para NES hay muchos juegos que salieron eh. que eran, eh, eran gente que aprendió a programar para la NES y lo sacó, sobre todo porque el acceso a herramientas de desarrollo hoy día en PC ya no depende de por ejemplo un kit de desarrollo por ejemplo Claro. pero por ejemplo hay un beat'em up que no salió hace muy hace mucho para la Sega de Genesis es muy brígido uh -huh. Bien eh, No puedo acordar exactamente cómo se llama Pero... Eh, estos proyectos aparte también se vuelven Objetos de... Eh, se, se, se vuelven muy, muy apetecidos Sobre todo por el hecho de que Hay mucha gente interesada en Tener, conservar y restaurar hardware antiguo uh -huh. y, y aparte con las facilidades que existen hoy en día Para la emulación física de estas consolas a través de consolas como las que saca 8 2 eh, uh -huh. Se vuelven súper accesibles sí. Incluso, hay muchas veces que tú puedes conseguir estos juegos eh, Como ROMs Y los puedes cargar en los EverDrive Que existen para distintas consolas well, De todas maneras Es genial, es bacán eh, Incluso eh, conozco proyectos que van a salir Para la Neo Geo Pocket Color que claro. van a salir para la... También hay otro juego que va a salir también que estuve haciendo con un poco de ruido, que es un juego de perrito que va a salir para Game Boy Advance directamente también eh... bien juegos, ahí las Drinkas tiene una, una escena muy prolífica en cuanto a relanzamientos también. Mm. Totalmente. Totalmente. Oye, y hablando de, de relanzamientos, quería pasar a, a, a la otra noticia que también es muy interesante. Uh -huh. que, que es que... Sí, estoy, estoy aprendiendo el metaru. Estoy aprendiendo el metaru. De, de, el poquito, que... de a poquito me sale. De, de a poquito me sale. la Claro. Bueno, creo que, creo que la semana pasada cubrimos esta noticia, pero no estoy seguro. Eh, de que Cookie Clickers fue relanzado en Steam. Para los que no conozcan a Cookie Clicker, es un juego... Eh, web, no, no sé si es Flash pero creo que, sé, sé que es web tú podías entrar a la página web y podías jugar sí. eh, no, no sé cómo no sé por qué, pero la relanzaron este juego en Steam y la, el, el impacto que ha tenido en la plataforma ha sido ridículo ya es uno de los mejo eh, juegos mejor evaluados dentro de la plataforma solo una semana de su lanzamiento y va por alcanzar casi los 60.000 jugadores wow. concurrentes eh, yo he jugado súper pocos clickers Es un fenómeno bien interesante Porque es un, es un tipo de juego que se le conoce como Idol Games, que son juegos que Tú partís jugando y hasta cierto punto Más adelante como que los dejáis jugando Solos, como que programáis algunas cositas Y el juego se empieza a jugar solo Hay un juego muy, muy choro que se llama Adventure Capitalist Que yo jugué un tiempo Y hay otro que se que, y después hicieron El Adventure Communist Como para como va, hacer va Su propia parodia de su mismo juego ¿No? Eh, que La verdad es que este, eh, hay algo muy adictivo sobre lo, lo, lo, los clickers en general mm. eh, Pero bueno, es, un, es, es una sorpresa Por lo menos para mí, que un juego así, que además podía entrar en la página web eh, Igual, digamos, no es como que lo sacaron de un, de un lugar y lo pusieron en otro Sino que están los dos ahora, que tenga tantos jugadores eh, Eso No sé sí. qué más decir <risa> al respecto no sé, no sé Metaro si tenía algo que agregar ahí Creo okay, que hay más gente jugando Cookie Clicker de las que hay jugando eh, Rainbow Six. Ah, además. Eh, eh, eh, eh, eh, pero igual también va va de la mano porque primero mucha gente no nunca había sido expuesta a Cookie Clicker. Uh -huh. el factor meme del juego también eh, sí, nunca, nunca decayó y, uh -huh. y, y bueno, también responder un poco a la pregunta lo que pasa es que estos juegos siempre son adictivos no sé si adictivos, pero son atractivos en el sentido de que son bacanes porque no hay una barrera de entrada, tú podís jugar y por por querer ver que hasta dónde podés llegar la cuestión se deja es como cuando en su momento existía el juego del Nyan Cat no mm. era un juego, era solamente ah. cuánto tiempo lo podía dejar corriendo. Y la gente realmente competía para saber cuánto tiempo lo podía dejar corriendo. Y es, es mm. eso, como gameplay, es atractivo para mucha gente. Más de la que uno quisiera admitir. Claro. <risa> sí, no, totalmente. Sí, ahí lo único que se puede decir es que el fenómeno de los IL no es tan ajeno. Eh, es muy popular en las ediciones móviles pero la edición de escritorio eh, el cookie clicker como que tiene un, un cariño especial la gente porque a pesar de todo siguió siendo un juego gratuito no, no, no fue tan invasivo en cuanto a la publicidad y cuanto al, a la generación de microtransacciones y demás eh. y por lo mismo como que sentían que eh, el hecho de poder jugarlo eh, más o menos retribuirle al autor por el tiempo que le dedicaron claro es verdad igual también mm. Mm. Sí, bastante, sí, bastante interesante Bueno, ahí es donde se va el tiempo Durante la semana Para muchos sí Bueno, pasando a la siguiente noticia Esta es una noticia que salió hoy día en la mañana sí. eh, voy, a, voy a dar vuelta a las noticias que tengo en la bauta Para pa terminar con la otra de, eh, Pero esta noticia tiene que ver Con un poco lo que hemos venido comentando Eternamente sobre Lo que está pasando en Blizzard y Ubisoft Resulta que en una empresa debido al desarrollo de juegos que este es un publisher en verdad, que se llama Paradox Interactive eh, A raíz de una encuesta interna que hicieron, se dio cuenta de muchas prácticas de abuso y discriminación también dentro de la empresa eh, La verdad es que no estoy 100% seguro de si es, son... Eh, bueno, aquí dice, 69% de las encuestadas mujeres, dice haber sufrido alguna clase de acoso o discriminación de género Mientras que el 33% de los hombres señala haber sufrido abusos, abusos en general. Eh, lo que van a hacer, lo que dicen, eh, en caso de que no conozcan además la empresa, son de, eh, los publishers de juegos como Cities Skylines, que creo que es como el juego uno de los juegos más conocidos que tienen. Pero tienen muchos juegos de esa índole, ¿no? Como estratégico, eh, RTS, de, de ese tipo de juegos. Hmm. Eh, Aparentemente lo que van a hacer a raíz de esta de esta encuesta eh, es traer una compañía externa y neutral para que hagan un análisis de los procesos y hagan obviamente más encuestas y puedan llegar más a fondo con qué es lo que está pasando dentro de la empresa. Pero bueno, no es, no es una noticia nueva dentro de, del mundo de desarrollo de videojuegos, ¿no? Eh, está pasando en muchos lados. Sí. Así por, que... Por, por lo menos... Eh... La intención de llamar a una empresa externa para que evalúe los problemas que están teniendo y plantee las soluciones ya es un paso más grande que lo que han hecho otras compañías. Eh, eh. <risa> totalmente. Sí, totalmente. ¿Destruyeron documentos para ocultar eso? <risa> claro. <risa> sí, va a ser no. Cual? no va a decir mm. cuál. Sí. No, y después se, se filtraron correos de que no, no digan nada, no, no hablen con la prensa, ese tipo de cosas. Por suerte aquí todavía no han pasado Claro, por lo menos ya, eh, ya indica Que hay un cambio un poquito más Cultural al respecto de que eh, Ya no se están aceptando Ningún tipo de, de discriminación ni tampoco que De presiones ni malas prácticas Y por lo menos esto Va a seguir de largo Por un buen tiempo Porque eh, ma, Más que un fenómeno es, es un Cambio generacional que se viene en cuanto A la cultura organizacional y eso habla bastante bien de lo que se espera a futuro de las personas. No eh, de los procesos, porque ca cada uno a futuro va a ver cómo siguen cada uno de estos. Pero sí de que al menos se busca que se vayan mejorando un poco la las condiciones y se vayan eliminando ciertas barreras. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, y para eh, la última de mis noticias, por lo menos, tiene que ver con que se viene a fin de mes... Eh, la Tokyo Game Show, ¡Woo! la Tokyo Game Show es de estos mega eventos de desarrollo de videojuegos y de exposición de videojuegos que se hacen en el mundo, eh, ya se posicionó bastante eh, la Tokyo Game Show a nivel mundial como una plataforma eh, para mostrar, para hacer varias cosas relacionadas con videojuegos, una de las cosas más emocionantes sobre este anuncio es que va a haber un concierto además. Eh, que son para ser, va a ser para celebrar los 25 años de la Tokyo Game Show y que obviamente va a estar muy cargado a la música de videojuegos japoneses pasando por Sonic, Monster Hunter, Final Fantasy, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, la Tokyo Game Show va a ser desde el jueves 30 de septiembre hasta el domingo 3 de octubre. Y obviamente van a haber presentaciones de Xbox, de Capcom, de Square Enix y de Bandai Namco. ¡Qué genial! Oye, este evento, el Tokyo Game Show, es el cierre de la triada de eventos que nosotros tenemos como las más grandes o hitos importantes. Sí. Que está la de 3 que es la que inicia este proceso de anuncios de verano. Luego se viene uh -huh. la Gamescon y siempre cierra la, la Tokyo Game Show. Esta vez como que cierra uh -huh. un poquito más después de lo usual porque por lo general el evento se daba o a inicios o a mediados de, de septiembre. Y el hecho de que se muestra a finales para que ser un evento más virtual eh, habla de que todavía está, está sufriendo con el tema de la pandemia. Pero también de que eh. Eh, por lo menos buscan un poco más de cómo decirlo, de acomodar los tiempos eh, para los anuncios, porque quizás quedaba un poquito muy encima de la Gamescom. Creo que había diferencia de un mes y sí. ahora por lo menos con dos meses eh, da un poco más de espacio. Sí, mira, estaba fijándome que eh, el día jueves 30 hay una presión, hay una presentación, perdón, especial de Konami a las 12 horas, bueno, tengo, lo tengo en hora de España, así que debe ser como 6 de la mañana acá. Mm. Eh, y ese, sí, y ese, ese, ese día, si no me equivoco, van a lanzar la nueva, la nueva versión del PES, que no me acuerdo cómo se llama. El eFootball. Eh, el eFootball. Así que es, es probable que se enfoquen harto en lo que vaya a ser eFootball ese día en ese anuncio. Posiblemente, dado que es uno de los oh, pocos -Oh. juegos que da presencia. Pero, igual Konami tiene más presencia en Japón con otros juegos. Sí, totalmente. Hmm. Ah, igual, sí, lo mismo que veníamos hablando la semana pasada del Yu-Gi-Oh! Capaz que el Yu-Gi-Oh! El, el Master Duel también tenga alguna especie de, eh, de, de, de, de presentación. Yu-Gi-Oh! muestren de nuevo Monster Rancher. Así que... Sí. Eh... Ah, no, pero eso es Koi. No, pero Tech uh -huh. es parte de, de Conai, sí, sí, se me olvida eso. Sí. Van cerca, van, de van cerca, cerca. Igual, importante mencionar que en la Tokyo Game Show de este año va a haber una, una delegación chilena también de desarrolladores de estudio va a estar ahí sí. tanto presentando cosas como también eh, haciendo lo que también... No le digan a nadie, pero es igual como importante que son las reuniones de negocio, así como trayendo... Trayéndolo güero para acá, ojalá ro robanse toalla que estáis trayéndose los jabocitos del, del, del hotel, <risa> se subs ahí del stream, etcétera. Así que, eh, fuera de broma, un saludo también para toda la gente que está ahí presente en las reuniones a las 4 de la mañana, hablando, <risa> a traductores que probablemente <risa> no van a entender, pero que saben a lograr cosas importantes. Sí, como sí, dice sí. el viejo dicho, se vienen cositas afuera. Sí. Por lo menos la escena chilena siempre ha tratado de mostrar un poquito más Y ya está bien referenciado Pero siempre pueden ir mejorando las cosas eh, mm. lo, lo único, de eso sí, de esta Tokyo Game Show Es que para variar ya hay algunos que se están bajando Entre ellos ya surgen rumores de que Nintendo no va a estar presente en esta edición de la Tokyo Game Show Posiblemente okay. debido a que siempre maneja sus propios directs y no siente que valga la pena estar en este momento que va a de ser virtual no va a tener nada que exponer y se están enfocando en los lanzamientos que se vienen próximamente nomás mm. pero igual es raro porque ¿cuál fue el otro evento donde sí estuvieron? El ¿En, la, E3? En, la, en la Gamescom también estuvieron en la, Games en la Gamescom estuvieron y en el de tres sí. también sí. ¿por qué no ataque el Game Show? En realidad la mayoría de las veces por las cuales no se suman no es tanto porque no tengan nada de qué hablar y más porque directamente no quieren pagar porque hay que pagar para poder estar metiendo en esas plataformas en realidad y Nintendo probablemente como tú dijiste no tiene ningún incentivo en hacerlo y... y ya han hablado de todo sobre todo porque me imagino que le toque que le toque Game Show a pesar de todo igual sigue siendo un mercado que o sea un show que está orientado más específicamente al mercado japonés mm. Sí. Oye, y si... Bueno, no sé si, si lo, pueda, lo podrán mostrar ahí Pero está un poco detallada ya la parrilla musical que va a haber en el evento Y no hay nada de Nintendo Se parece mucho a la de... A la de las Olimpiadas De hecho, está Fantasy Star Online, está Monster Hunter, está Sonic Metal Gear Solid Y algunos, algunos otros títulos, pero no hay nada de Nintendo Muy posiblemente no, porque se iba a mandar un propio CCI de Sista A yo mismo Sí <risa> En fin. Uh, no, no me asombra Sería. en todo caso. Mm. Para nada. No. Bueno. Eso no, serían mis noticias. Muchas vale. Gracias. Vale, vale. Muchas gracias, te llamamos. <risa> se puede sentar <risa> al final de la clase y se evalúa. Sigamos entonces, Metaru. Ah, dale, dale. Eh, ah, sí, profe, sí, presente <risa> Instale el papel crash nomás Ah, ya, sí Ah, pucha, profe, sabe qué? Yo... Póngame el ¿es qué? Póngame el uno, que. Menos mal que esto no sale en vivo, así que lo podemos editar, esa parte, pero bueno Bien, eh, <risa> ¿Qué, no, ¿qué semana la chetería para hablar de cosas? Eh? Hay algo que la gente probablemente que llega un tiempo con, escuchando sabe que ah, soy... Me gusta Sonic y esta ha sido una semana tan horrible Para, para Sega y Sonic Que en el fondo igual No me sorprende Pero mira, vamos al grano Esta semana se lanzó Sonic Colors Ultimate Primero en su versión anticipada uh -huh. para La gente que compró la versión de Lax Y eventualmente la gente que compró la versión estándar eh, Y definitivamente Fue un lanzamiento que se hizo notar Porque... Pero en dramas. Uh -huh. Pero no dramas así como, oh, wow, raro, mi juego sale Sonic. O derechamente, no solamente errores gráficos, sino que errores de renderizado, errores en sonido, mezclas de mezclas problemas de colisiones. Realmente esto fue tener un recuerdo de Vietnam de cuando se lanzó Sonic 06. Y oh. para lo mucho que se estuvo marketeando este juego Definitivamente es bastante grave Lo que también Es grave Es que lamentablemente ah, Todo esto incluso se Anticipó y se Se advirtió hace más de un mes eh, Con información que alguien Dio hace mucho tiempo atrás de que este juego iba a traer Muchos problemas porque lamentablemente Sega como desarrollador Tiene Bastantes conflictos a la hora de pasar sus IPs a estudios externos y, y, y no entregar el financiamiento ni los plazos que deberían tener para desarrollar este tipo de proyecto. Mm. Eh, no, no quiero ser negativo porque se ha hablado mucho sobre todos los errores y todos los problemas que existen en este momento y todos los breakdowns que han existido, desde los errores concretos hasta gente que genuinamente por. Eh, por por tirar la talla, por bromear e inventar problemas gráficos que habían, hubo gente que empezara a tirar reembolso masivo en contra de Nintendo en la versión de Switch. Eh, pero los problemas eventualmente se descubrieron que sí eran generalizados de, a lo largo de todas las versiones. Pero eh, varias cosas interesantes se filtraron debido a este, este lanzamiento tan. No, no quiere decir que es un lanzamiento corneta, pero oh, hubo muchos problemas. <risa> una de esas cosas es que finalmente se confirmó de que este juego fue desarrollado con el motor de desarrollo abierto Godot. Cual, por ah, un lado, no. es como, wow, sí, este juego se pudo hacer con Godot. Por otro lado, no está desarrollado con Godot, sino que Godot fue utilizado como una interfaz gráfica. Porque dentro del juego venían los archivos de desarrollo que se utilizaron para la versión de Wii solamente se utilizaba como una interfaz gráfica, cual le confirmó a mucha gente que por ejemplo mat el material de desarrollo que existía en el, en el Ultimate o sea en el Sonic Colors original sí está desarrollado en el motor Hedgehog de, de Sega solo que en la Wii se veía mal y tuvieron que escalarlo hacia abajo es, es un desastre que da para hablar de mucho y la verdad no, no, no siento que valga la pena hablar muy en detalle sin Acabar todo el episodio. Que sí puedo decir de que las eh, redes sociales explotaron. Los tweets de los CMs de Sega también tratando de apagar el incendio, avisándole a gente que ya están en contacto con los desarrolladores. Gente denunciando, gente pidiéndole por favor a la comunidad que no vaya a atacar a los desarrolladores porque ellos no tienen la culpa de haber tenido que trabajar en condiciones tan precarias, con tantas dificultades para lo que se pudo hacer y eh, um, esperar en realidad porque en el fondo lo que se espera es que incluso se había olvidado algo eh, Nintendo avisó de que las copias físicas de Sonic Colors Ultimate se iban a demorar en ser lanzadas pero no dijeron por qué y esta era la razón por qué entonces eh, es de esperar a ver qué es el problema que cuál, eh, obviamente van a tener que haber a futuro, solucionando los problemas pero igual es, es triste, es triste pensar de que, lamentablemente eh, esto iba a ser un lanzamiento para celebrar algo que era básicamente el juego que volvió a poner Sonic en el mapa como una buena franquicia y se terminó siendo un recordatorio de todos los problemas que han habido a nivel de desarrollo con la franquicia eh, eh. y esto de, de partida también abre eh, una incógnita bastante fea, porque recordemos que Sonic Colors uno, los tres juegos que se iba se había anunciado de Sonic. Otro era el Sonic, Colors, o sea, el Sonic Origins, que iba a ser la conexión de todos los juegos clásicos de Sonic. El 1, el 2, el 3, el Knuckles y el CD. La Ajá. gente tiene dudas de cómo se va a desarrollar eso, porque el gran problema de eso va a ser la música. Mm. Lo otro es el otro juego sin título que anunció Sega para el próximo año. Puede ver lo que pasó aquí, la gente tiene muchas dudas de qué es lo que va a pasar con eso. Pero, para cambiar una noticia un poco más... No, igual es horrible, pero... Eh... ¿Sabían que PlayStation 5 sacó una nueva versión de su consola? la revisión muy sí. ligera. Sí. Eh... Bueno. Bueno. Eh... Han habido reviews, la gente también busca sacar contenido rápido porque es un tema... Relevante. y un youtuber precisamente hizo esto, desarmó la consola nueva, se la, se la envía de estos contenidos que le envía los publishers y todo el asunto, hizo su análisis, y la gente lo quedó muy satisfecha porque en realidad encontró que era clickbait, y una persona en particular no encontró nada mejor de manifestar su, desac su descontento en esta review que ...derechamente doxear de a la persona y publicar sus datos personales, su dirección... ...igual, simplemente me llama mucho a cuestionar lo que la gente está entendiendo como una lealtad hacia la marca... ...que tampoco mm. ni siquiera es una una defensa, una crítica contra una review mal hecha o muy mal planificada... ...sino que, derechamente, tomar esas acciones contra una persona simplemente porque no te gustó su video creo que está un poco Por de más eh, un extremismo dado en que en una consola o sea todo el mundo bromea sobre los fans de Sony y de Playstation pero la verdad es que este juego no ayuda al caso lo no. absoluto <risa> que tampoco bueno. ayuda al caso es lo que pasó cuando las compañías se vuelven cornetas se ¿Sí toman acciones que realmente son deplorables como lo que pasó con take -Two? Recuerden que hablamos de que Texture, Con todos los mods de, de GTA V empezó sí. a bajar todos los mods que habían de mejoras gráficas para los juegos del GTA 3, del San Andreas, del Vice City. Bueno, no contentos con eso, hecho, demandaron a la persona que creó el GTA 3 Open Source que corría en PC, mm. cuál era básicamente una versión del GTA que fue no sé cuál es la palabra en, en español, pero hizo el Reverse Engineering. Ingeniería inversa. Ingeniería inversa. Replicó el juego de, estudiando el código fuente y lo replicó para que pudiera correr en PC con una mejor resolución nativa, con soporte nativo para mods, etcétera, etcétera, etcétera. Y Take Two no encontró nada mejor que demandarlo. Bajo el supuesto caso, bajo la supuesta... Eh, sobre texto Que había un uso malintencionado De los recursos de la compañía eh, En el fondo, piratería mm. cuál La vez anterior nosotros Ahora, hablamos de que Take Two estaba tomando esta, Estas acciones eh, Bajo el pretexto de que Supuestamente Se venía un relanzamiento de El GTA 3 El GTA Vice City GTA San Andreas GTA 4. Ah, claro. Supuestamente, en ese supuesto rumor, porque GTA 6 no tiene nada que ver en esto, porque GTA 6 aún estamos años de que eso pase. Pero, sí. Eh, sí. Directamente es... inexplicable porque uno de los grandes alicientes que tienen todos estos juegos es el modding. Derechamente la capacidad que tiene la gente Para crear contenido Muchos streamers dependen exclusivamente Del modding que se puede hacer en GTA V Claro sobre todo Por la, la gente que se dedica al roleplay Al hmm. roleplay y a las carreras de auto Las carreras de auto Que ahora de ellos derechamente decidieron sacar un DLC De carreras de auto hmm. ¿Te das cuenta? Entonces hay, un, hay, un, hay una desconexión De parte de la compañía que esto, recordemos, esto no es Rockstar, esto es Texto, ellos son los que publican, sí. entre comillas, financian el juego, no lo desarrollan. Sí. Claro. Explorable, es, es, es pobre decir de, parte de, de, de de una compañía que no ve, que no puede ver, no puede incluso cuantificar desde un punto de vista de negocios, el aporte que entrega la comunidad a la longevidad de un juego. Sí. Mm. No, no sé, debería seguir dando noticias porque tengo puras noticias de mierda. Oh. Buenas noticias con drama. Noticias con drama. Voy, voy a dejar la única noticia que es positiva, la voy a dejar por final para poder limpiarme algo. Me parece, me parece bien. Me parece, me parece una buena este trip, porque Siento que empiezo a hablar y dar las noticias y empiezo a tener el tema de media culpa. <risa> <risa> voy a pedirle a Pato que cada vez que yo dé noticias, yo dé todas las noticias de mierda y que son de media culpa. Voy a he pensado así. Nada, haría presagiar. <risa> claro, nada, haría presagiar que Metaru trae noticias. No Ni siquiera cuando trae noticias saben que son buenas. Oye, pero mira, mira voy, voy, a tarlo, voy a tratar de hacerlo más corto con estas dos últimas noticias para quitarle el paso al pato y para tu Si trae la, la alegría y la luz a esta transmisión. Oye, <risa> no sé si ustedes están conscientes que en Estados Unidos pasan muchas cosas, la gente toma remedios para caballos para curarse el covid y todo, todo ese tipo de cosas interesantes que yo hacen. Bueno, en el estado de Texas, hace bastante poco la Suprema Corte eh, validó una ley para prohibir el aborto. Sí. Grandes rasgos. Uh -huh. No voy a entrar mucho en muchos detalles de eso, pero uh -huh. el CEO de Tripwire es la empresa que está la empresa desarrolladora que está detrás de juegos como Chivalry que, y también muy conocido, Killing Floor, salió a en su cuenta personal en Twitter a claramente darle, salir y decir que es, es un desarrollador pro vida y está contento con que esta decisión de la Suprema Corte de prohibir los abortos en Texas, cual obviamente desató una serie de reacciones bastante negativas y que llevaron a la gente también a, en cierta forma, acordarle a la gente quién es esta persona. Uh -huh. eh, a dar un poco de contexto y también, de nuevo, para no hacerlo muy largo, esta persona eh, se convirtió al cristianismo eh, una, a un nivel evangélico, si no me equivoco, y no, no, me, no me cité a ese nivel, pero eh, sí es del, de una persona bastante creyente y del, del tipo de personas que busca y poner sus creencias. ¿Cuál? Por ejemplo Lo cual a, a, hasta cierto punto ha afectado un poco el desarrollo de sus juegos, por ejemplo está Rising Storm, es un juego que está ambientado en Vietnam. De, uh -huh. Uh -huh. Por obra, por, o sea, por decisión de los CEO, los, los personajes no podían decir palabras feas, sobre, sobre todo cuando se mataban entre sí, porque matarse entre sí está bien, pero decir palabrotas no está bien. Eh, sí. eh, y también llevó a que por ejemplo Killing Floor 2 La secuela del Killing Floor 1 para los que no lo conocen eh, Estuviera tuviera su banda sonora compuesta exclusivamente por bandas de metal cristiana Que aparentemente matar clones demoníacos está bien Pero no podía decir obscenidades ¿eh? Y por ejemplo habían canciones dentro de todo esto Que hablaban de que el aborto es malo Y que Jesús es la salvación un montón de cosas que de verdad, bueno, la, mucha gente alegó que claramente esas cosas no tendrán por qué influenciar En la percepción que uno tuviera en el desarrollo del juego Pero al mismo tiempo la gente recordó que Killing Floor 2 es notoriamente reconocido por tener unas pésimas prácticas A la hora de monetizar su contenido y a degradar el contenido, el, o sea, la forma en que han entregado estos contenidos En el sentido de que si ustedes creen que Fortnite es malo vendiendo skins <risa> Knight te vende, o sea, Killing Floor 2 te vende dos pistolas o por un IFE mm. <risas> así que yeah. la, la información está en Twitter hay varios medios que lo han cubierto ya un poco más en detalle, pero el, la reacción en general fue bastante hay, hay estudios que están trabajando con Tripwire que directamente cortaron el lazo porque directamente no es una opinión que yo, mira a nivel estrictamente personal yo diría que todas las, las, las visiones, las opiniones, los puntos de vista que tú queráis. Pero no uses no un perfil profesional y de compañía para hacerlo. Porque al hacer eso no solamente estás arrastrando a la compañía, sino a la gente que trabaja en él. Y comprometes el trabajo y la fuente de trabajo de muchas personas. entre sí. que si es una millón de mierda o no. Que lo es. Claro, hmm. Así que... Si sí, este estaba viendo, vale. está, está viendo el, el thread de Twitter y muchos desarrolladores le comentaron así como Fuiste. Fuiste. <ríe> Impresionante. Sí, era eh, no, así. Sí. Que eh, era algo como. No sé si un secreto a voces, pero sí la gente directamente le dijo. Eh, Antes de la chucha. Mm. Mm. Eh, por favor, no, no me blisva. Eh, la gente está llamando a cancelar eh, ventas, sabotear. Y la gente, obviamente, esto resultó que mucha gente fue y a Steam y le puso reviews bonitas porque los juegos, porque obviamente está el otro lado que dijo, voy a ir a ponerle comentarios bonitos a los juegos y subirle reviews de los juegos, porque es me encanta que mi desarrollador esté en contra del aborto. ¿Cómo? Bueno, en fin. Internet. Uh -huh. eh, vamos a la, a, la, a, la, a la última La última, yo creo que esto ya Pato, ¿podéis cortar la música de mi culpa? <risa> <risa> <Y> ahora, <risa> ahora nos vamos en la, en la, en la buena uh -huh. ah, Me voy en uh -huh. la buena para darle, para darle un, una mejor nota a las noticias, Pato red Souls Juego desarrollado en Chile eh, Un equipo de desarrollo en uh -huh. ah, fue Se lanzó uh -huh. eh, recientemente y ha sido recibido con excelentes reviews, excelente, ha tenido una muy buena recepción por parte de gente, este juego que está en PC, en, eh, si no me equivoco, en, no me acuerdo, en Playstation 5. Sí, está en Playstation 5. Está arrancado número 72 como mejores juegos de PC del 2021, según Metacritic, 72 igual es alto, mejor, sí. y mejor que 73. ¿Sí? y eh, definitivamente uno de los mejores juegos uno de los mejores juegos que han sido lanzados para Chile en el último tiempo cual eh, mm. habla bastante bien del estado de desarrollo eh, a nivel chileno bastante strings a favor del juego ¿tú ah, eh, no, tenías un amigo que desarrolló la música para el juego? Sí mi amigo que es Nix The shield eh... Quizás quizá lo conozcan por muchos... Eh, eh, Aus de Undertale, que él partió con eso, digamos se hizo, se hizo muy famoso por eso, y siendo Aus de Undertale Y la música, obviamente eh, De hecho hicimos una colaboración también de Friday Night Funkin' Porque mucha de la gente que era fan de Undertale eh, Pasó como al... Como que se vio, se vio también un poco identificada en el efecto que tuvo el Friday Night Funkin' Cuando salió... Y como el impacto, y es como el es como la, la estética y todo. Como, como, como que lo, los, digamos, los fandoms como que se, se unieron un poco. Entonces, claro, ahí está metido Nick's The Shield, eh, que es un amigo mío, eh, que participó como programador y director de audio también. Eh, ah, bueno. De Tormented Souls. Buena. Tormented Souls. Eh, y este compadre es increíble, no solo como músico, sino que también como... Como programador, he visto también, yo, yo me manejo con él bastante en Twitter y he visto que ha hecho hartos mods de Super Smash también, mm. así que no el, el compadre es capo, muy muy capo. Buena. Si no me equivoco, si no me equivoco, estudió con el Foco también en algún momento, eh, con Francisco Cerda, eh, hizo, creo que hizo el diplomado con él, no, eh, ahí, ahí no estoy 100% seguro. Pero así como para dar datos. Eh, a y a y sí, claro, sí Tor Tormented Souls es, es digamos, una, una luz en el desarrollo de videojuegos en Chile. Y este efecto que ha tenido, digamos, a nivel de público y de recepción es algo que no veíamos hace mucho tiempo con el desarrollo chileno. ¿Cierto, Metaru? Yo creo que hace muchísimos años que no veía un, una recepción tan buena. O sea, más, más que hace muchos años, una consenso en general de que es un muy buen juego muy disfrutable muy disfrutable que es muy disfrutable de nuevo, lo voy a decir de nuevo, muy disfrutable y definitivamente, mira hace poco hay una hay gente que estuvo haciendo streams haciéndole speedruns al juego y mm. definitivamente hay una hay una recomendación de por medio dentro de todo esto de que la gente vaya, lo pruebe eh, quizá a lo mejor más adelante va a salir una versión para Play 4, no me acuerdo de eso Pero definitivamente vale la pena jugarlo Y lo digo de sí. parte de alguien que directamente estuvo a punto de comprarse Sonic Colors Ultimate Así que pueden tomar, y que no lo hice Así que sí pueden tomar mi palabra como una buena recomendación Oye, y creo que no hablamos mucho de, de, del foco del juego Porque este es un... un... Survival Horror a la antigua, ¿no? A la, a la Play 1, digamos, a, lo, a los primeros Res y los primeros Silent Hill. ¿Cierto? Con cámara fija. Sí, hay, hay una gran inspiración de lo que son los juegos de Resident Evil. Eh, sobre todo más de los remakes que de los originales a nivel visual. Pero de nivel de gameplay hay un acercamiento más a lo que es Silent Hill. En ese sentido, hay ese gusto de ese balance entre Survival Horror y acción con una muy buena narrativa con unas muy buenas mecánicas y con una jugabilidad bastante grande porque de hecho seguro que me contan eh, para poder conseguir absolutamente todos los finales y uh -huh. eh, muchos hay por lo menos unas 15 horas de juego lo bajo así que yeah. Harto. es una experiencia súper completa mm sí, creo, creo sí, que bueno, es, en, es, es, esta es una colaboración que él lo desarrolla aquí en, en Chile y lo, lo publica un estudio de Inglaterra, si no me equivoco, es You. ¿Mm? Mm. Sí, sí mm. es el publisher, ¿no? sí Así que por lo mismo bueno, en por, general... por, por lo menos tuvo una una, una ¿cómo se llama? Una buena forma de poder eh, llegar al público. Eh, hubieron noticias de que, por ejemplo, estuvo por un tiempo agotado en Amazon. A ese nivel mm. de la expectativa. Wow. ¿no? Sí. Bueno, en, en Steam tiene y 794 reviews y está en Very Positive, o sea, bastante positivo. Mm. Eh, hay una demo que se puede descargar gratuita en Steam y el juego completo sale 10 dólares, si no me equivoco. Yo acá en la tienda chilena lo tengo en 7.700 pesos. Claro, Así que definitivamente sí. es un buen precio. Sí. Es un buen Oye, precio y poco. en esa nota En esa nota le doy el pase. No, por favor. Sigue, sigue. Tráeno, tráenos luz, tráenos la luz que eh, esta, esta transmisión necesita. Cuéntanos, ¿qué tienes? ¿Qué tienes de ti para, para decirme? Eh, esa fue mi presentación. Que... Póngame el siete, me lo manda el 7 a la casa, por porfa. Gracias. Muy bien. Dale, dale, dale, Bueno, por mi parte, tengo puras noticias que van desde de, de la risa al sufrimiento. Ah, ah ya. Porción. Sí, sí, tengo, tengo que cerrar mal. Bueno, de, sí. par de partida tenemos eh, el, la noticia de que eh, una persona estuvo jugando con inteligencia artificial, para variar, y generó, <risa> empezó a generar modelados de la vida real, de cómo se vería la, la vida real, los luchadores de Street Fighter. <risa> Ah, creo que sí, algo sí había visto en sí, Twitter también. justamente eh, fueron eh, sacados estos personajes clásicos de Street Fighter V, eh, pas fueron pasados por el algoritmo de Google, y por lo mismo empezaron a salir versiones bastante interesantes de estos personajes. Entre ellos salió de Gail, de Chuli, de Ken. Eh, de Rio, oh, de Bison. <ríe> de Bison lo bastante interesante porque parece Joaquín Lavín. <ríe> no, y, y Calle ¿Sí? es Juan Gabriel. Claro, oye, sí. Sága. <ríe> <Zagat. ríe> Akira, hecho, Rashid. Poison. <ríe> Menos que están malos gráficos. Sí. Oh, <ríe> Dios Dios. <ríe> oh por Dios Ibuki está muy bueno esto Rose. muy muy bueno sí. ahí en los tweets pueden ver todas las imágenes es, es por, bueno bastante interesante porque obviamente hay personajes que están muy bien logrados, eh, logra una buena adaptación, pero hay otros que son para la risa, por la pose porque intenta como buscar eh, características más cercanas, por ejemplo se si usan máscara, intenta buscar un perfil cercano y da resultados bastante bizarros por decirlo menos mm. bueno, un momento memeable se podría considerar sí. momento meme, Sí. En otras noticias, y en lo que resulta bastante interesante, es que el creador de PUBG deja la compañía para formar un nuevo estudio. A través de un comunicado mm. uh, anunció que eh, Green, eh, Brendan Green, que estuvo justamente eh, ayudando a la creación de, de PUBG, dejó la compañía para formar su propio estudio Estudio, eh, Obviamente llegando a que estaba agradecido por todo y... ...derechamente porque ya encontraba de que... Eh, ya, ...ya no tenía tanto involucramiento este desarrollando algo, quizás se desmotivó. Eh, y estuvo aparte de que... Eh, ...de ya no verse tan involucrado en el desarrollo de PUBG, se me había movido ya a moverse en otro estudio... Eh, ...dedicado exclusivamente a... a generar un, un nuevo proyecto... ...y por lo mismo decidió ya salirse. Ah. Mm. Ahí... ...no sé si tienen alguna opinión al, al respecto. No, igual se ha, se ha dado mucho últimamente... ...que hemos visto como... ...creadores... Eh, ...salirse de las empresas, recuerdo... Recuerdo cuando se fue el creador, hace unos años, del Hearthstone. Uh -huh. Que también se fue y empezó su propia, su, propia, su propia empresa. Creo que la semana pasada hablamos de uno de los creadores del Yakuza también. Y ahora tenemos esta noticia. Eh, no es poco común en, la, en el mundo del desarrollo de videojuegos ver que los creadores se van a, y hacen otras empresas. Claro. Yo creo que es una cosa que tiene que ver con, con cuando el, el, el producto se convierte en una empresa Y esa empresa deja de, de, de ser un territorio tan libre como para el desarrollo En algunos casos es así, en otros casos está motivado más por plata En otros casos está motivado por otras cosas Pero no es poco común ver este tipo de, de, de movimientos en la, en la industria mm. Claro Ahí ya cada uno tiene su propia opinión al respecto mm. oye hablando de, de coincidencias en Nintendo's eh, la eShop se filtró por accidente la imagen principal del juego de luchas de Nickelodeon que es el All Star brawl y en el cual sí. muestra eh, casi el roster completo de los personajes que saldrán en el juego quizás justamente sí. arruinando algunas sorpresas que habían al respecto aquí eh, se puede sí. ver más o menos lo, lo, los personajes que están confirmados y va a ser más o menos 20 luchadores en el cual se encuentra Oulina de a ah, Monstruos de CatDog, Danny Phantom Helga Pataki eh, Sim, de Inversor Sim, eh, Lincoln Loud, Lucy Loud, Reptar, de Rugrats, eh, Bob Esponja, Patricio Estrella, eh, también se encuentra Arenita, Leonardo, Miguel Ángelo, eh, April O'Neil, eh, Nigel Tomberry, Randy Stimpy, que está dentro de los que no se habían confirmado completamente, eh, el hombre tostadas, y dentro de las sorpresas se encuentra Ang y Korra, de Avatar. Sí. Eh, eh, a ver, yo creo que este, este es un juego nuevo, ¿no? Entonces todo el tema que tiene que ver con filtraciones Yo creo que es algo que van a tener que aprender de a poco eh, yo, creo, yo creo que a estas alturas, por ejemplo, en el caso del Smash Ya como que los personajes nuevos son secretos de estado Yo creo que este, hacen una cantidad de maniobras Para que no se filtren las cosas antes de tiempo Que son inconmensurables Igual que con lo que pasa, con, por ejemplo, con las películas de Marvel ¿no? Que es como ya tal persona que va a salir en esta película Creo que han, han, han habido onda reportes de que los actores entran tapados a, la, a, a filmar, ¿cachai? Claro, claro. en los filmes. No sé, en estas cosas, obviamente, con un juego nuevo, sobre todo, es súper fácil que se filtren las cuestiones. Uh -huh. Súper fácil. Un error como este es súper común. No, y por sobre todo es que la expectativa bien. que se tienen de los fanáticos, digamos que igual de a poco se ha ido generando un pequeño hype al respecto que pasó de, de justamente decir otros match a wow, lo espero por todas las novedades que han ido incorporando y por más de ahí que se han oh. ido entregando a medida que se acerca la fecha del lanzamiento del juego. Mm. Lo único que voy a decir es que aquí me falta Roco. Oye sí, lo único, del mm. DLC. <ríe> Hasta mi compadre Rocco y jefer Claro, el, para el Season Pass 1 se van a venir. Eh, mm. no sé, sí. sí. El, el juego. Bueno, mejor si tiene que ir bien. El juego solamente tiene que estar ahí. Ya le fue bien. Mm. Sí. Sí, ya, ya está en la ya está en el inconsciente colectivo. ¿Qué sí, es lo importante no le... finalmente? Puede ser peor que Sonic Colors Ultimate. Oh. <risa> Sí, hablando de sorpresitas, eh, hay rumores de que indican que de que próximamente los juegos de Game Boy y Game Boy Color estarán disponibles en Nintendo Switch. Este es el ya el típico rumor de mi tío Nintendo me contó mm. ah. de que eh, posiblemente se vengan en el catálogo posiblemente porque eh, ya se encuentran celebrando eh, aniversarios y ahí ya salió algún rumor en Eurogamer indicando de que van a estar disponibles próximamente. Eh, quizá un poco también generando un poquito de, de la baja expectativa que se tenían con respecto a próximos lanzamientos de juegos en Super Nintendo por temas de licencias y porque tampoco han habido muchos rumores con respecto a posibles lanzamientos de juegos de Nintendo 64 que posiblemente también, licencias porque lo más cercano podría ser lo que igual eh, es algo que la gente no sé si espera o no <ríe> en cuanto a este tipo Miran, de lanzamientos te ah, honesto no van a juego de Pokémon Mm. Que te... Ah, uh. aquí van a sacar los juegos de... No, van a haber juegos de... Nintendo quiere que juegues let's, let's Go Pikachu, Let's Go Eevee Así que conformate con eso sí. Segundo, bueno, la Game Boy tenía juegos horribles Hay como cinco juegos que valen la pena sí. jugar Y cinco de esos son de Nintendo <risa> Para variar uh, uh, Te lo voy a decir so, El Donkey Kong, Donkey Kong Land eh, Los Oracle of Seasons Sí el Link's Awakening, y mm. probablemente el Awakening no esté porque ya tenemos el remake. O okay, ya tenemos el remaster. Claro. Y. Los Pokémon, pero los Pokémon no van a estar ahí. ¿Qué hay de bueno en la. Se ha reconocido. En la primera Game no Boy. Nada. Adventure Island. El Tetris. <risa> el Tetris. Tetris. <risa> <risa> el, el Tetris. Tetris. <risa> Loco, si pero es que ya tenéis Tetris 99. Nuevo. ¿Ya tenías Tetris no, 99? ¿Tenis Pac-Man 99? aquí qué? Te, te, tenías el Tetris te FX que ya llegó, entonces, como que... Eh. te digo, ¿cachai? Es como... Lo único que lamento es que ellos están haciendo esto para alargar... esto de que no quieren poner... los de 64. Mm. Donde hay más posibilidades de tener cosas buenas. Sí. Sí. Yo te quiero no, asegurar... Que la, el 174 hay mejores títulos que cualquier wey que puedas sacar de la Game Boy Porque cual, todos los juegos de la Game Boy que hay en este momento Son todos peca y, y solamente son para a, añadir lumen a es hacer rin. sí sí No, y por último saquenme un F0, ya Estamos no, ¿para qué? Cosa. Claro. ¿Qué? Es que... Lo que o sea, si fuera la, la Game Boy Advance, te creo, porque en la Advance sí que hay juego. Mm. En la Mira. Advance está lleno. La, la gente está sacando la cuenta, y para que lleguen a los juegos de GameCube, el paso en el que van ahora para tener que pasar 76 años. No. <risa> <risa> no, ah. no. Pero es que record, recordemos además que muchos juegos icónicos de las NES, por ejemplo, no están, por el motivo de licencia, obviamente, todo lo que es Mega Man. Eh, y muchos de esos juegos también que, si no me equivoco, sacaron cuando sacaron las NES Mini. Uh -huh. También había un par de juegos que no pudieron poner acá en la Nintendo Switch Online, en las, las NES. Eh, hay muchos juegos muy raros en, la, en las NES. Muchos juegos que... Lo que, sí, lo que sí encuentro positivo es que hay muchos juegos... Eh, que realmente solo se vieron en Famicom, solamente en Japón. Eh, y que una, una excelente forma de poder experimentarlos por, por, por primera vez, o casi, casi la única forma que se tiene de poder experimentarlos es a través de la Nintendo Switch Online. Pero bueno, en el caso de la, de, de, de la Game Boy, no sé, yo insisto, a mí la, la Game Boy Advance es como la que me tentaría. Mm. Porque ahí sí que hay juegos. Y hay muy buenos juegos. Claro. O sea, yo, yo igual tengo algunos cariños por ahí de la Game Boy, pero creo que me pesa más la nostalgia que recordarlo así como oh, mm -hmm. lo, lo necesito jugar. Claro. Mm. La, la gente está diciendo que esperen que es res, relancen las versiones que están en la 3DS, porque con esas sí se pueden intercambiar, y esas son compatibles, por ejemplo, en el, en el tema de Game Boy, uh -huh. son compatibles con la versión de Pokémon Home. Ya. Yeah. Sí es que lo saquen aparte? No, a mí, me, a mí me tiran a Lola en la Switch y me vuelvo loco. Me encanta ese juego. Es de, es, yo creo que es mi Pokémon favorito con el Esmeralda. El Sunny sí. Moon. Son muy buenos. Sí, sí, sí. Pero no hablemos de Pokémon en realidad. <risa> bueno, pasemos a otro entonces. Oye, eh, debido a una situación que ocurrió eh, con respecto a Horizon Zero Dawn. Es que eh, surgió una situación en la cual decían que el juego, para la gente que lo compraba en PlayStation 4, eh, inicialmente iba a tener esta posibilidad de poder realizar el upgrade al PlayStation 5 eh, de forma gratuita. Sin embargo, luego de ello surgió un comunicado de PlayStation en el cual indican que solamente se puede hacer si compras la edición deluxe del juego. Si compraste la edición común, no puedes realizar el upgrade, te iba a costar comprar el título completamente eh, aparte, es decir, desembolsar 60 dólares más. Y surgió un, un debate en Twitter bastante interesante por decirte que lo, <ríe> acusaron a Playstation de casi práctica pública de que oye, yo me compré el título porque me dijiste que iba a realizar el upgrade y me estáis cobrando el juego nuevamente. Ante lo cual, eh, PlayStation finalmente salió a, a aclarar el asunto. Y de verdad sí va a haber un upgrade porque el juego va a salir próximamente. Pero a contar del 2022 todos los juegos que salgan para PlayStation 4 y deseen realizar el upgrade a PlayStation 5, así que están disponibles, va a costar 10 dólares adicionales. <risa> Ante lo cual, Xbox dijo de que si tú compras el título para Xbox One, va a estar disponible para la XS. Sin problema, gratis. Recordando casi eh, la situación que ocurrió con, cuando surgió el tema de eh, apretar los juegos. Mm. Que lo cual, PlayStation se mofó mucho al respecto ante Xbox. Pero, claro, sí. eso es, es indica claramente de que... No, mucha gente estaba contenta del asunto, pero por lo menos ya saben qué esperar. Eh, ya tenían el película más clara. Y quizás el último juego que reciba el posible upgrade sea el Ghost of Tsushima, de forma gratuita. El Director's Cut, creo. Sí, ¿no? sí justamente. Sí. Luego de ese, todos los juegos que se vengan adelante van a tener este costo adicional. ¿Cómo se nota que se está acabando la pandemia? Eh? <risa> Concha la lora, weón. <risa> Perdón, se me, sa me salió. Del no, alma se edita, La fan y lo edita después. <risa> ah, sí, la dura. No, y aparte lo mejor yeah. de todo es que ahora con el cambio de hora no se va. No se va. <risa> no se va. <risa> se va, no se va. Nos como 15 minutos más de cibercafé. Claro. Bueno. Sí. We... Pero, ¿sí, pato? sí. Eh, dentro de las noticias tristes. Que tenía es que había un proyecto de Kickstarter que intentaba re, eh, generar o recrear manuales de videojuegos a mano. Ante lo cual, eh, debido a presiones de diversas compañías y riesgos eh, legales, lamentablemente el proyecto tuvo que darse de baja. Eh. Inicialmente se había acusado a una compañía que no lo vamos a nombrar acá, pero todos sabemos quién podría ser de que mande estos cs y de Pero después sí. salió un comunicado oficial indicando de que solamente por asesorías legales eh, de presiones dijeron de que no vale la pena eh, entablar eh, alguna acción al respecto y prefiero más dar el Kickstarter de baja. Sí. No, es que este tipo de cosas son muy, muy difíciles y yo creo que todo, yo creo que todo depende de si, de cómo entablaron la conversación con la empresa que no vamos a nombrar, pero yo, yo, yo, todos sabemos más o menos quién es, porque recuerdo cuando eh, estando en materia collective, por ejemplo, se hizo una campaña para hacer un disco tributo de Pokémon, por ejemplo. Uh -huh. Yo recuerdo que el, el, el, en ese entonces, que, que ahora está fundado, pero el, el, el director de Materia Collective, eh, mencionó en su momento que tuvieron, para poder hacer ese Kickstarter, tuvieron que hacer una negociación muy delicada uh -huh. eh, con, con, bueno, con Nintendo. Tuvieron que hacer una, una, una, una negociación muy, muy, muy compleja. Y por ejemplo, si estas personas comenzaron el Kickstarter antes... ...de haber entablado esa conversación... ...es probable que Nintendo haya dicho... ...no, váyanse, váyanse... ...o sea, corten la cuestión... ...claro... Eh, es, cierto, ...es cierto que hay ciertos... Hay, ...hay ciertas cosas que tú puedes hacer... Con, ...dentro de los parámetros de hacer fan art, ...por ejemplo... ...pero cuando ya lo estáis monetizando... ...cuando ya está en Kickstarter... ...cuando ya gana cierta popularidad el proyecto... ...es muy difícil poder hacerlo... ...muy, muy, muy difícil... Hmm. ...sí... De todas formas, igual El El que estaba realizando la, el Kickstarter Que se llama Philip Summers está buscando alguna alternativa al respecto Para poder llevar a cabo el proyecto Pero obviamente no va a ser mediante Kickstarter Quizá ahí va a haber algo más al respecto Y quizá te busque un poquito más de asesoría Para saber qué cosas puede llevarse a cabo sí Pero no da es completamente muerto el proyecto Solamente que está en IATUS Claro y eso serían cuanto a las noticias por mi parte, pero me pasaron una notita editorial rápida, en la cual uh -huh. eh, hace unos días atrás PlayStation anunció de que el jueves 9 de agosto del 2021 se va a llevar a cabo un nuevo PlayStation Showcase. Ahí solamente... 9 9 de agosto, con, ¿no septiembre? Sí, no septiembre, sorry. Sorry, sorry. Ya. Y este anuncio viene a la mano de que van a mostrar varios títulos y también han dicho de que eh, van a estar mostrando próximos lanzamientos. Y también van a haber sorpresas con respecto a títulos que están esperando, por ejemplo de God of War. Así que para los, los fanáticos es una noticia bastante reciente y se espera bastante al respecto ahí vamos a estar revisando la próxima semana los anuncios que se realizaron y obviamente vamos a ver si es que valió la pena o no así que eso sería por mi parte y creo que con esto estamos listos estamos listos Qué bueno. así que con esto damos cierre a esta edición de la Cuatrifuerza Muchas gracias a todos los que nos vieron a través de Twitch. Recuerden que este capítulo se va a encontrar próximamente disponible en YouTube de Paua.cl. Nos pueden encontrar como Paua.cl o Paua.cl en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube y en Twitch. Y la Cuatrifuerza sale todos los lunes a contar de las 7 y media de la noche. 5 eh, y media creo que sería ahora en Perú. Sí, 3, 7, bien, pero... sí, y en Argentina ahora estamos a las 7 y media. Para si nos quieren ver por esos lares. Eh, Soy you Snow, chicos, sus redes. Arroba Delegal eh... en todos lados. Arroba en todos lados. Y aprovechen sí. el espacio por si quieren dar algún anuncio al respecto. Yo sí, ¿Algún eh, dato? Quiero... Eh, no. Yo sí, quiero mandar un saludo a todos los que me conocen, y en particular a todo al, al estudio, a mi estudio querido, bonito, Media que cumplió seis años ahora el sábado recién pasado. ¡Vamos, vamos! ¡Seguimos la lucha! ¡Qué Estamos buena este... fe, ¡Felicidades, chicos! Ustedes ¡Felicidades! Lo han, lo han tenido vamos, bastante duro, pero vamos, ahora ya está. Sí. Ahí, bueno. Just, justamente, está, va, próximamente ya van no empezar a empezar a brotar la, todo el esfuerzo realizado, así que ahí to, con toda la paña. Ya no nos pagan con difusión. <risas> Gran logro en todo caso. <risas> Gran logro. Sí, exacto. Qué bueno. Así que para saluditos. A, sí, saluditos a Ulpomedia y feliz cumpleaños de nuestra parte. Feliz cumpleaños. Sí. Bueno, próximamente se vienen fiestas patrias, chicos. Así que síganse cuidando. Ojalá lo puedan celebrar eh, con sus seres queridos si que pueden. Y obviamente... Eh, sé que va, va a haber un caos tremendo por estos lares, así que si lo van a celebrar fuera, tomen los mayores recuerdos posibles. Eso, sí. Ah, y vacúnense, Sigan sí, vacúnense. Sí, sí vacúnense. Sí. Así que eso, chicos, nos estamos viendo la próxima semana con más noticias de la Cuatrifuerza. Saluditos a todos y saluditos también de la Fuení Nos vemos la próxima semana. chau. Chau. chau. chau.